¿Un conveniente? No. Vale. Bien. Entonces eh, vamos a hablar de la sociabilidad académica en la era, en la era global. Y a partir de la experiencia de la red temática historia-debate. Cómo adaptar nuestras disciplinas en cuanto a su sociabilidad al siglo XXI. Eso podría ser eh, también el, el título. Quiere decir que vamos a definir lo que es sociabilidad vieja, nueva, las formas que tradicionalmente ha adoptado eh, el asociacionismo, aso asociacionismo eh, de los profesores, de los investigadores, de nuestra disciplina, en general en todas las disciplinas, nos vamos a referir... Eh, como ejemplo sistemáticamente a nuestra experiencia eh, en, en historia y, eh, y en general a las ciencias humanas eh, y sociales. Pero en cuanto a las formas de sociabilidad eh, no creo que nos diferenciemos excesivamente de, del resto de, de las disciplinas académicas y de las ciencias duras. Naturalmente con algunas peculiaridades que también se dan en el, en el sistema académico de las Humanidades y de las Ciencias eh, Sociales. Hablaremos de, de las dos innovaciones eh, que se han dado últimamente, una de tipo teórico, eh, en Historia y Filosofía de la Ciencia, a partir de Thomas de Secum, y la otra de tipo práctico, eh, sobre todo como consecuencia de la revolución en el mundo de las comunicaciones que estamos viviendo. En tercer lugar, nos centraremos en la experiencia de más de una década o de casi ya de década y media de, de Historia de debate y nos vamos a preguntar por qué esta experiencia se ha dado eh, en el campo de la historia y no en otras ciencias humanas y sociales y por qué esta experiencia se ha dado desde el ámbito académico latino, eh, europeo y americano y no desde el ámbito académico francés eh, o inglés o anglófono, diría yo con más claridad. Aquí daremos datos fases de la experiencia inédita de Historia de Debate, de sus características, de nuestras propuestas. Y por último, de cómo la propia experiencia de la Historia de Debate se tiene que adaptar a la nueva web, a la web 2.0, en la que ya estamos, a la web 3.0, en la que al parecer estaremos, y el reto que se supone en general para todas nuestras disciplinas y para la universidad. Esto es un poco el esquema general del del seminario y a, cumpliendo con el punto número uno definición y formas tradicionales de sociabilidad empezamos definiendo lo que es eh, sociabilidad como pasa tantas veces en los términos de uso académico reciente eh, cuando decimos sociabilidad eh, palabra de origen social, Sociológico, pero que podemos y debemos extender al resto de, de las ciencias humanas y sociales, pues bien, cuando hablamos de sociabilidad, en el diccionario encontramos, por ejemplo, un diccionario de la Academia Española, eh, que sociabilidad es cualidad eh, de lo sociable, ¿no? cualidad de sociable, es decir, la propensión a la sociabilidad, a las relaciones sociales. Por lo tanto, mm, remite al carácter de las personas. ¿no? Hombre, podemos considerarlo una, una característica humana en general, que está ya cuando, eh, en la frase de los clásicos de que el hombre es un animal político, es decir, un animal social por, por, por excelencia. Pero se ve que, que, que no es una característica necesariamente innata y necesariamente general cuando se ha inventado el término de sociable ¿eh? para aquella persona que que tiene ese rasgo como más acentuado ¿no? lo decimos incluso coloquialmente, sociable por lo tanto esa, esa tendencia a, la, a lo sociable a la relación social que caracteriza el término de sociabilidad es la acepción clásica eh, que aparece en los diccionarios pero el uso que le estamos dando en, en ciencias humanas y sociales no es ese sino que Remite, cuando hablamos de sociabilidad, a las formas de lo sociable, a las formas de las relaciones sociales. Así se. a las formas de sociabilidad. Y eso sí que no lo vamos a encontrar en los diccionarios, porque desgraciadamente no están necesariamente, necesariamente actualizados. Y será el término que explica, digamos, el título de este seminario, la sociabilidad académica en la era. Global. Es decir, las formas de organización social eh, en un ámbito académico re, re, referido naturalmente a los profesores e investigadores, aunque este es un tema precisamente donde lo viejo y lo nuevo pues tienen, se diferencian, ¿no? es decir, respecto a que no son los componentes de la sociedad académica. ¿no? Y ya veréis cómo esto cambia en el paso del siglo XX al siglo, al siglo XXI. Es decir, que cuando hablamos de sociabilidad nos referimos a las formas de sociabilidad. Eh, en cultura popular, la forma de sociabilidad pues, se refiere a, se refiere, pues, a, a las tabernas, a, a, a, en, la, en las culturas tradicionales, en la iglesia. Eh, en, en cuanto a sociabilidad política, pues, pues hay colegas que, que estudian historia de la sociabilidad política desde, desde los clubes revolucionarios del de siglo XVIII y siglo XIX hacia los partidos políticos contemporáneos, etc. Y existe también una sociabilidad académica que es la que, la que, la que está en el título, sociabilidad académica, no política, no popular, no, no, no religiosa, sino la sociabilidad académica, es decir, las formas de de relación social, eh, que incluye las formas de asoci asociacionismo de los académicos en el sentido amplio del término que, que utilizamos aquí, eh, entendiendo por academia, no las reales academias naturalmente, sino entendiendo por academia la, la universidad y los centros de, de investigación. Las formas eh, tradicionales de la sociabilidad académica eh, bueno, voy a decirlo de una manera más amplia vamos, en cuanto a la sociabilidad académica tradicional vamos a, vamos a hablar de las formas, de los ámbitos y de las funciones del aso asociacionismo académico bueno, probablemente sea una palabra reduccionista, asociacionismo de ahí que utilicemos el término de sociabilidad porque se refiere a las asociaciones, que es una de las formas eh, de relación social entre, entre académicos de ahí que prefiramos el término de sociabilidad, que es mucho más amplio. Por lo tanto, vamos a hablar de formas, de ámbitos y de funciones de la sociabilidad académica. Cuando digo tradicional, me refiero, pues, a, a ver, desde el punto de vista temporal, a que existen no digo desde que se funda la universidad en la edad media pero cuando menos a las que existen eh, contemporáneamente que son tres asociaciones, revistas y congresos son las, las vías fundamentales de sociabilidad académica eh, que están en vigor hoy en día y, y sobre todo, esto es lo que nos interesa más eh, que han jugado un papel protagonista de una manera, yo diría, absoluta, en la sociabilidad académica en el siglo XX. En el siglo XX. En el siglo XX. Claro, si hablamos de asociaciones, revistas y congresos, eso quiere decir que diferenciamos esto de la estructura académica universitaria común a todas las disciplinas, que tiene sus nudos, es decir, tiene sus, sus formas de organización en los grupos de investigación las áreas de conocimiento, los departamentos, las facultades, las universidades. O sea, esto no lo llamaríamos, eh, aunque es sociabilidad también naturalmente, no lo llamaríamos mm, eh, en sentido estricto sociabilidad académica para el objeto de este seminario, sino simplemente estructura universitaria o si queréis eh, formas de organización académica. Eh, objetivas, es decir, que forman parte de, del sistema universitario, del sistema de investigación a las cuales estamos, digamos, obligados a, a pertenecer. Es decir, que la voluntariedad y la obligo, obligatoriedad de las formas organizativas es fundamental para el objeto de, de, nuestro, de nuestro seminario. Es decir, nos, nos vamos a concentrar eh, precisamente en las formas de sociabilidad voluntarias, que son, en mi opinión, las que dan dinamismo a nuestra disciplina, es que son las que dan dinamismo a nuestra eh, disciplina. Es decir, un profesor o un investigador pertenece a la estructura universitaria eh, en función, de, en función de, de, de su propia especialización. Primero en su propia formación, licenciatura eh, eh, y su propia especialización en la fase de doctorado y mucho más pues, accediendo al cuerpo de profesores e investigadores cuando se accede al cuerpo de profesores e investigadores a través de, de un concurso o de una oposición. Entonces uno pertenece a, a unas formas organizativas universitarias que, que son independientes de, de, la propia, de la propia voluntad individual y colectiva, bueno, colectiva relativamente, porque se pueden cambiar, pero realmente el poder de decisión para cambiarla está más en el ámbito político que en el ámbito exclusivamente académico. Todos sabemos que eso se cambia a través de leyes, donde la universidad, a través de, en el caso español del Consejo de Retores, pues tiene la oportunidad de dar su opinión, pero depende, en definitiva, todo cambio de la estructura académica de una entonces, ¿por qué nosotros mmm, nos referimos a las formas voluntarias de sociabilidad académica? Porque dependen, eh, de la, de, no dependen de ninguna decisión política, sino de la propia voluntad y, y autodeterminación, ¿eh? por emplear un término ajeno al lenguaje, lenguaje académico, pero perfectamente aplicable a este caso, pues depende de la, de la propia voluntad y de la autodeterminación de los profesores eh, y de los investigadores. Decíamos asociaciones, revistas, eh, congresos. ¿no? Las asociaciones, las revistas, los congresos dependen a su vez del ámbito o de, o de, o de la escala de de pertenencia de los profesores e investigadores que, que, que las forman, que las fundan y las constituyen. Las asociaciones, las revistas y, y los congresos desde el punto de vista de la iniciativa organizativa y de la participación de, de académicos. Estos ámbitos eh, pues los dividimos en tres, el ámbito de la especialidad, el ámbito nacional y el ámbito internacional mezclando, si queréis, un poco eh, pues un, una, un sistema de clasificación temático con un sistema de clasificación de escala, es decir, eh, espacial, si queréis, geopolítico. Decir que eh, eh, el ámbito de, de aplicación de la sociedad... De la forma de sociabilidad académica a los que hacía referencia, asociados, revistas, congresos, tiende a ser la especialidad en primer lugar. Es decir, que las asociaciones, las revistas, los congresos suelen ser de especialidad en temática generalmente, y en el caso nuestro, historiadores, pues también eh, cronológica. Eh, o bien, desde el punto de vista de la, estructura, de la estructura universitaria. Bueno, quiero decir con esto de que hay determinadas especialidades temáticas o cronológicas que, que han generado eh, estructura universitaria desde el momento que definen pues, un área de conocimiento o un departamento o una, o una facultad. Y Por lo tanto, en esos ámbitos se, se constituyen y se desarrollan asociaciones, revistas eh, y congresos. Eh, esta tendencia general a eh, asociarse por la, a través de la especialidad, por ejemplo, en el campo de las asociaciones, es muy, eh, muy, está muy generalizada en Europa, donde pues, tenemos pues, asociaciones... de la prehistoria, de la historia antigua, de la historia medieval, de la historia moderna, de la historia contemporánea. Pondré siempre ejemplos de historia que son los más cercanos a mí, pero esto con toda seguridad que, que, que se puede extender al, a, a otras, a otras eh, disciplinas. No existen, por lo menos no es general en Europa, eh, asociaciones de ámbito nacional en el campo de una especialidad sí, me refiero al campo de una disciplina eh, para la historia, por ejemplo aquí no existe una asociación española de historiadores como en Estados Unidos la, la, la American la, la American History, Historian Association, Association por ejemplo, que tiene una enorme tradición y no es el caso en España y en Europa, donde existen fundamentalmente asociaciones de tipo, de tipo especializado, etc. Creo que en general esto refleja unas tendencias corporativas por especialidad en Europa más fuertes que en América, tanto América del norte, del centro, como, como del sur, en, en mi propia en mi, en mi opinión. En tercer lugar, el ámbito o la escala internacional pues, pues bueno puede estar representada mmm, ya desde, desde principios del siglo XX por el Comité Internacional de Ciencias Históricas, que a su vez pues, re, realiza congresos cada, cada cinco años en, en ciudades y países distintos, desde hace ya, desde principios del siglo XX, desde hace ya varias décadas, puede ser para la disciplina de la historia el ejemplo de, de sociabilidad eh, académica eh, internacional de carácter general y al mismo tiempo de carácter general, no, no por, no por eh, especialidades. Bueno, lo mismo que se dice para las asociaciones, vale para las revistas y para los congresos, obviamente, en el sentido de que las revistas tienen tendencia a ser de, de, de especialidad, aunque existen en, en las revistas pues, para el campo de la historia de, de, ámbito, de ámbito nacional, sería el caso de España de, de en, en, en España, pues, en, en una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algunas en el caso de las revistas, pues tienen una pues bueno, sería el caso de Anales también por mucho, de, por, mucho, por mucho que tuviera siempre unas pretensiones internacionales que no se no cumplieron demasiado entonces pues, siempre eh, podemos casillar a la revista Anales como, como una revista de ámbito nacional ahora proliferan bastante las revistas de ámbito internacional con tendencia eh, reciente a, a no sobrepasar el ámbito lingüístico propio es decir, hay revistas en inglés revistas en castellano en francés, etcétera que tienen una dimensión internacional pero que donde se exige eh, por ejemplo eh, en el campo anglófono, académico, ¿no? académico anglófono se exige el uso del inglés eh, de una manera previa ¿no? para la publicación de los, de los trabajos lo mismo podemos Podemos hablar de alguna iniciativa en, en, otros, en, otros, en otros idiomas. ¿no? Claro, en el último extremo también existen revistas multilingües, ¿no? pero no es lo habitual, aunque cara al futuro va a ser, en mi opinión, lo que deba, lo que se imponga, o por lo menos lo que deba, lo que deba, lo que deba imponerse. ¿no? En cuanto a realización de, de congresos, pues también tenemos que hablar de un ámbito especialidad, un ámbito nacional, un ámbito internacional, según los casos, mezclando ambas cosas. Hay congresos de especialidad que, que pueden tener un ámbito local, nacional o internacional, como, como bien sabemos, aunque lo que nos obligaría a clasificar de una manera más esencial los tipos de congresos es que sean congresos, digamos, puntuales o que sean congresos... Mmm, o sea, periódicos. ¿no? Eh, eso es una diferencia importante. Hay, hay congresos que se realizan una vez y no vuelven, no vuelven a repetirse, y hay otros, como son el caso de Historia de Abate, pero también mm, o del Congreso Internacional, o los congresos del Comité Internacional de Ciencias Históricas, pero también se dan eh, en, en, en otras materias, en otras iniciativas cuando generalmente detrás de los organizadores del congreso pues hay algún tipo de, de organización previa, eh, que puede ser asociativa, puede ser una organización tipo asociación o tipo revista, o sencillamente eh, un grupo de colegas o una individualidad que, que de una manera periódica organizan congresos eh, sobre una misma. Sobre una misma Hablamos por lo tanto de las formas y de los ámbitos, eh, se pueden mezclar, eh, como ya vimos, no es, esto es un, un listado no, no, no exhaustivo, pero sí fundamental, porque estas son las, las, las tres vías, asociaciones, revistas, eh, congresos de comunicación académica y de generación de consenso en las diferentes comunidades académicas, eh, por lo menos en el siglo XXI. Y, pues, las funciones. Las funciones de estas formas de sociabilidad académica tradicional varían eh, desde la promoción hasta la investigación. Por lo tanto, hablaría, podemos hablar de tres niveles. El primero, y con una característica mm, más bien reivindicativa, Sería la función de promover y defender la historia y la, la historia como disciplina, el historiador como oficio, cuando se trata de, un, de, una, de una sociabilidad historiográfica general, o bien la promoción, la promoción y, y defensa y reivindicación de una especialidad siguiendo con los ejemplos de historia de una especialidad historiográfica pues, que defina pues, la temática de un congreso o la, de una revista o, o, de, una, o de una asociación ¿no? entonces esto es eh, un primer nivel de, un primer objetivo de primer nivel de, de, de la sociabilidad académica tradicional eh, y un primer objetivo de la asociación de los revistas congresos que, que, que se realizan, por supuesto indispensable y que en momentos incluso de, de problemas para, para, para una disciplina su relación con la sociedad, eh, pues este, este, este objetivo es necesario que alguien lo cubra y lo compra. Y, y esto se ha hecho de alguna manera, sobre todo por parte de las asociaciones. ¿no? Por parte de las asociaciones. Mmm, en nuestro caso, pues todos los problemas en España derivados de, pues, de la pérdida de horas de clase, de asignaturas, por ejemplo, de humanidades, pues lenguas clásicas. O y ha jugado un papel muy importante las asociaciones de esas disciplinas de esas eh, especialidades actuando incluso de intermediarios o como, como o con, con, con poderes públicos para, para, para esto que decíamos que decíamos al principio es decir que mucho de lo que tiene que ver con la organización académica pues se decide en términos políticos entonces el, la la sociabilidad voluntaria ¿eh? a la que estamos haciendo referencia aquí pues sirve para que eh, eh, pues existan unos interlocutores ¿no? de los poderes públicos, en los casos como este que decíamos, de, de las horas de, de docencia que tienen que ver con los puestos de trabajo para futuros titulados en, en las disciplinas de, de humanidades en, en el bachillerato en España. El segundo nivel de, de, de objetivos de la sociabilidad académica, claro, decimos tradicional, porque estamos, estamos, eh, hemos decidido eh, hablar fundamentalmente del cambio que se produce entre el siglo XX y el siglo XXI en las formas de sociabilidad académica. Pero claro, estos objetivos, eh, con otros medios y con otro contenido, eh, tienen que atenderse igual eh, en el siglo XXI, ¿no? Es la experiencia de la, que, de, de la que partimos y a la que de todas maneras no renunciamos. Todo este segundo nivel sería el intercambio y las relaciones personales entre los propios académicos. Esto todos lo sabemos, es muy importante porque es, eh, es, suele ser, suele ser eh, la primera motivación para que un profesor o un investigador pues, se afilie a una asociación. Eh, se dirija una, a una revista o participe en una, en una revista y, y, o, o asista a un congreso eh, como, como simple inscrito o como ponente, comunicante o conferencista, como decís. <risa> en ese sentido, eh, eh, no cabe duda que, que responde eh, el intercambio académico. y y la ampliación de las relaciones individuales en, en, en la propia disciplina y dentro de la propia disciplina en la propia especialidad responde a una necesidad muy, muy indudable eh, de, cada, de cada investigador de cada, de cada, de cada profesor por lo tanto ahí no vamos a, a explicarnos y a, eh, a explicar mucho, mucho más el tercer nivel de, a que tienen que, eh, en el que tienen que comparecer eh, estas formas de sociabilidad, tanto tradicionales como, como renovadas, es la investigación y las publicaciones. Naturalmente cuando, cuando establezco un gradiente de menos a más entre los diferentes objetivos, eh, de la sociabilidad académica, eh, pues tengo en cuenta eh, que investigar y publicar es, es, es la necesidad final de, de la, de, sobre todo de la actividad de, de nuestra actividad como, como investigadores, ¿no? En algunos casos se dice que publicar o morir, ¿no? Claro. E investigar para un profesor universitario eh, pues es fundamental considerando que casi eh, todos los sistemas eh, de investigación en los países de nuestro medio eh, pues, eh, pasan por la universidad, también eh, existen centros, organismos públicos de investigación ajenos a la universidad, eh, muy muy, muy amplios en algunos casos, como en Francia menos amplios, desgraciadamente como en el, caso, en el caso español, pero de todas maneras minoritarios porque la mayoría de, de la investigación que se hace en las universidades de Europa y América se hace en la universidad creo que no me, no me equivoco de luego en el caso de España es muy, es muy, muy evidente por lo tanto eh, en fin, es una de las de la universidad desde luego europea eh, de unir la, la docencia con la, con la investigación por lo tanto eh, digamos más los congresos que las revistas y más las revistas que las asociaciones cuidan eh, de cuidan de, de que podamos pues, de facilitar eh, y la publicación de las investigaciones y en algunos casos pues, pues sirven de elemento orientador para esas investigaciones y, y como las asociaciones pues, muchas veces pues, editan libros, historias las revistas en sí mismo es la fuente más habitual para publicar investigaciones en formato eh, de artículo y después los congresos pues eh, su son valorados principalmente porque las actas eh, pues es una fuente de publicación de, de las, y de conocimiento de las investigaciones que en cada especialidad o campo científico se hacen. ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, es la tercera función, eh, investigación y publicación. Eh, de lo que se trata es ya cara al futuro, en fin, claro, saber qué, qué formas, qué contenidos nuevos decíamos pues tiene que asumir la promoción y defensa de, nuestra, de nuestras especialidades, de nuestros oficios eh, académicos, el intercambio de las relaciones eh, personales entre los propios profesores e investigadores y sobre todo la manera de generar consensos, coordinar y publicar y las investigaciones y sus. En el caso de las publicaciones, esto tiene mucho que ver con algo que en los sistemas de evaluación en vigor se llama impacto de una investigación o de una publicación, y de lo que también hablaremos, porque eso está vinculado a los sistemas de valoración de nuestras investigaciones, eh, a través de los diferentes sistemas públicos, distintos en unos países, pero no tanto, porque está basado. En un, en un ranking de, de revistas de, de, de prestigio, en la elaboración de unos índices muy cuestionados en el, en, en, entre los profesores, muy cuestionados entre los profesores, por su rigidez y por, por su falsa jerarquía, para nada contrastada, y con, con hechos objetivos, sobre todo... ...pasos de, precisamente de, de las humanidades y de, la, y de las ciencias sociales... ...de manera que este tema del impacto como otros de los que tenemos que hablar en este, en este curso... Pues, ...se ve severamente alterado por, por la evolución de las, de las nuevas tecnologías... ...de manera que, que un artículo en una revista de alto impacto... ...en unos esquemas tradicionales puede ser perfectamente casi no leído por nadie y un artículo difundido por internet a través de una web por ejemplo sin, sin aval académico puede ser leído y difundido por miles y miles de profesores y estudiantes de todas las universidades del mundo. Esa es una de las, una de las asignaturas pendientes este tema, eh, en este tema de, de, de la evolución de las nuevas tecnologías que tienen nuestras universidades en el momento de la de evaluación de la investigación y de las publicaciones que, que producimos. Bien, como es obvio, mmm, aunque hablamos de sociabilidad, por lo tanto de, de colectivos socializados, organizados, alrededor de asociaciones, de revistas, de congresos, pero que está formado por individuos, y individuos que tienen intereses académicos, que en lo fundamental... Eh, posiblemente hoy en exceso y eso en parte es, es responsabilidad del propio sistema que nos cobija pues eh, que en lo fundamental eh, pues, eh, eh, son individualistas ¿no? por lo tanto aquí nos encontramos que la, la, la generación de estos espacios de, de sociabilidad y la participación de los académicos en estos espacios de, de sociabilidad, pues, pues nos remite a una motivación individual colectiva, eh, eh, remite a una dialéctica entre el currículum vitae, y eh, su promoción por un lado, y el saber y el conocimiento y su promoción por el otro lado. Alguien podría decir que ambas cosas es lo mismo, cuidando el cu